Ok. Hello everybody. Eh, hola a todos. Voy a presentar en español. Y bueno, eh, es para mí un placer presentar estas dos sesiones porque son dos proyectos eh, que están eh, trabajándose aquí en Media Lab a través de ParticipaLab. Y el primero tiene que ver con una funcionalidad en consul que aún no existe, pero está a punto de existir. Sería como un new feature que pronto eh, podéis, eh, eh, podréis tener en el repositorio consul y tiene que ver con ayudar a las propuestas eh, ciudadanas a generar comunidad y conseguir recolectar apoyos de una manera más eficaz. ¿vale? Lo hemos llamado el panel de control o el dashboard de propuestas. Entonces es una funcionalidad que todo el mundo podrá instalarse, esperemos, en, en enero... Dicen en enero. ¿Un poco antes quizá? No sabemos. Bueno, Entonces, bueno, eh, para este trabajo llevamos más de un año desarrollando, eh, ideando esta funcionalidad y, y hemos, eh, el proyecto ha sido coordinado por Platonic y por eh, Susana, que está aquí. Por favor, un aplauso para ella y os dejo para que nos cuente. Eso que no he dicho nada, ya, ya está, ya me puedo ir. Ah, sí, Decía que muchas gracias por este aplauso. Ya me puedo ir, ya estáis contentos con haberme visto. Eh, bueno, muchas gracias, de verdad, es un placer estar aquí. Gracias, yago por, por bueno, darnos esta oportunidad a ParticipaLab al Ayuntamiento de Madrid, también al equipo de desarrolladores ¿no? que han estado también haciendo todo el seguimiento de, de este nuevo desarrollo que vamos a presentar hoy aquí. Hola. Sí, bien, eh, no, que estaba agradeciendo Aparte de Allago participa la para el Ayuntamiento, también al, al grupo de, de programadores que han estado también ayudando mucho en este nuevo desarrollo de dashboard de propuestas ciudadanas, especialmente a Alberto que creo que está por ahí, Alberto de cabeza que ha estado con el diseño de la interfaz ahí, a Piñón y, y bueno. Um, Estoy muy contenta de poder presentar este, este nuevo desarrollo aquí hoy con vosotros en estas jornadas que están siendo de verdad súper inspiradoras también para mí y para, y para mi grupo, Platonic. Uh, yo soy Susana Noguero, soy um, uh, cofundadora de Platonic y de Goteo. Um, nosotros trabajamos mucho con algoritmos, pero sobre todo trabajamos con personas y con, y con comunidades. Y lo hacemos en diferentes, de diferentes maneras, utilizando muchas metodologías propias que inventamos nosotros mismos y nosotros mismas, y también desarrollando herramientas digitales, ¿no? todas ellas enfocadas en la innovación social y desde la filosofía y la práctica y el compromiso con el software libre y el open source ¿no? en general. Aquí tenéis un poco algunas imágenes que voy a enseñar rápido sobre el trabajo de Platonic. Aquí un evento que organizamos también coproducido por el Ayuntamiento de Madrid el año pasado y también coproducido por la European Culture Foundation y de ACAMP. Eh, allí ayudamos a más de 125 jóvenes eh, con propuestas muy transformadoras para, una, para conseguir una Europa más eh, más inclusiva, ¿no? más solidaria. ¿no? Tarda bastante pasar la diapositiva, entonces bueno, el flow va a ser un poquito así va a haber un poco de tartamudeo en la presentación disculpad por esto. Eh, y bien, sí, eh, también estamos muy orgullosos de, por ejemplo, ayudar a más de 600 bibliotecarios en Colombia eh, que utilizan nuestras metodologías de co-creación para ayudar a comunidades eh, a, en procesos de aprendizaje y de alfabetización digital. ¿no? Y como no, también estamos especialmente eh, orgullosos también de haber podido ayudar, y estar ayudando a más de 1.400 eh, proyectos transformadores que han sido financiados eh, en nuestra plataforma de crowdfunding eh, goteo.org. Básicamente, servimos de palanca para grandes ideas, en general grandes ideas ciudadanas, eh, pero um, sí, servimos, servimos de palanca para grandes ideas ciudadanas, perdón, um, para transformar a la sociedad y convertirlas en uh, más democráticas y más robustas. ¿no? Bien, Pero hoy me voy a centrar en el desarrollo de Decide Madrid, en cómo hemos aplicado todo lo que sabemos de crowdfunding, de estar más de siete años ya con esta plataforma en activo eh, y, y también todo lo que sabemos en cuanto a facilitación y a creación de nuevas metodologías de cocreación, porque eso fue básicamente el encargo de ParticipaLab, poder aplicar todo este conocimiento a la sección de propuestas ciudadanas. Y os pongo un poco en antecedentes. Nos encontramos con una plataforma, estoy hablando específicamente de la parte de propuestas ciudadanas, donde el usuario comienza con mucha ilusión publicando una propuesta, pero muchos se desvinculan de su propuesta y de la plataforma casi inmediatamente. El 80% de las propuestas solo tienen actividad el primer día esto quiere decir que publican la propuesta y se van y lo mismo ya no vuelven a la plataforma nunca más ¿no? incluso para aquellos que ponen, le ponen más empeño que trabajan y les, y les resulta muy difícil, muy complicado llegar a un objetivo tan ambicioso como son los 27.000 apoyos en, y ahora mismo son 27.662 si no recuerdo mal uh, y también con una meta digamos, tan larga, en todo un proceso tan largo, como son los 12 meses eh, que, que está esta propuesta activa en la, en la plataforma. Es que solamente un 1% de las propuestas están llegando a mil apoyos. ¿no? Pero bueno, no todo es negativo. Hay dos propuestas que sí que han llegado, que alcanzaron el objetivo de 27.000 apoyos. Es decir, que se puede hacer. ¿no? Bien, tenemos un target pues, súper diverso público muy dispar, o sea, toda la ciudadanía madrileña en realidad. Eh, y entre ellos una generación pues, que ha convivido con grandes cambios tecnológicos. Eh, muchos fueron los primeros ¿no? en, en tener ordenadores y otros han tenido que actualizarse ¿no? y adaptarse a, como, como han podido a las, a las nuevas tecnologías. Es decir, por ello, tecnología sí, plataformas ciudadanas digitales sí, por supuesto, pero siempre con una guía. Y en ese, en ese ámbito de la guía, de generar una guía, de generar un acompañamiento, es donde nos hemos enfocado en el dashboard de propuestas. ¿Y cuál ha sido la fórmula? Bueno, pues hemos partido de aplicar, digamos, las lecciones que hemos aprendido en el crowdfunding. También hemos incorporado uh, técnicas o mecánicas de gamificación y de engagement. Uh, como sabéis, la gamificación básicamente es aplicar mecánicas y elementos de los juegos en entornos que no son lúdicos. ¿no? Está muy de moda en los últimos años, se está aplicando, desde luego, al marketing, pero también a la educación, por ejemplo, o a la gestión de recursos humanos en las empresas. ¿no? Tiene mucho, mucho potencial. Bien, si nos vamos al patrón del crowdfunding, lo que conocemos mejor, hay cinco aspectos que resumen muy bien cuál es, cuál es la estructura de, de, de dentro de las plataformas y cómo funciona el crowdfunding en general. ¿no? Hay una orientación directamente a la presentación visual del proyecto y hay mucha facilidad para poder difundirlo. Eh, hay un objetivo o una meta eh, en todo momento visible, eh, una cuenta atrás, ahí, podéis, ahí tenéis un ejemplo de campaña que está ahora mismo activa en Goteo por todas, podéis Donar ahora, si queréis, está activa, faltan cuatro días para que se acabe la campaña de Por Todas de la Marea. Y una cuenta atrás que está todo el rato activa, cuántos días faltan para que se acabe esa campaña. Um, hay recompensas um, asociadas a aportaciones uh, para incentivar a los donantes o a las, a las personas que quieren apoyar con dinero esta campaña. Y, y también, hay, bueno, también todo se mmm, rige por una fórmula o por una, una regla del todo a nada, de manera que uh, si no se llega al objetivo económico no se, hace, no, se, mmm, no se cobran las aportaciones, no hay ningún coste para los, los uh, donantes. ¿no? Eso es un incentivo que, por ejemplo, en el caso de las propuestas ciudadanas, si nos vamos a cómo... Este tipo de parámetros está representado en, en, en las propuestas ciudadanas. Veremos que sí, hay algo de presencia visual, pero no mucha. Eh, el objetivo está claro, aunque un poco apartado dentro de, la, de lo que es la página. No hay cuenta atrás. Realmente los, los usuarios mmm, no conocen muy bien que, que, que la campaña dura 12 meses en general. Y no hay recompensas, pero sí que está la fórmula del todo o nada, porque básicamente si no consigues llegar a los 27.000 apoyos, eh, la propuesta no irá a referéndum. ¿no? Pero, pero a diferencia de, del crowdfunding, en eh, las propuestas ciudadanas, eh, el todo o nada no es un incentivo, porque eh, en el crowdfunding para el, para el impulsor, pues eso significa que bueno, no tiene ningún coste y bueno, es el tiempo que inviertes y ya está. Pero... Eh, para las propuestas ciudadanas el nada eh, sí que es más serio. Es decir, eh, y por eso nos hemos querido centrar en cambiar eh, ese nada por un proceso, por, por invitar a un viaje al, al usuario con, con más valor. ¿no? Eh, bueno, son ejemplos de difusión. La importancia de motivar a los usuarios en todo momento en la difusión es, es vital la mecánica que hemos utilizado está basada en generar bucles de acción, motivación que genera una acción y la acción genera un feedback. Una retroalimentación que nos vuelve otra vez a una motivación del usuario. Y el proceso que hemos llevado a cabo eh, a partir de talleres de cocreación. Se han estado hablando la necesidad de incorporar procesos y metodologías de cocreación con comunidades para que las personas participan, entiendan la plataforma, consul, etc., pues nosotros también hemos llevado esos, ese tipo de procesos en talleres, invitando a usuarios de la plataforma, a otros miembros de, de, de los grupos de investigación de ParticipaLab, pero también a plataformas de firmas, a, a eh, miembros de ONGs que, que están manejando campañas muy gordas, básicamente para extraer funcionalidades y mejoras hacia la herramienta Consul, la sección de propuestas uh, ciudadanas, ¿no? un poco buscando o dando respuesta a las necesidades y expectativas que los usuarios de la plataforma pues, iban manifestando. Y hemos generado canvas y ejercicios dinámicos ¿no? donde eh, buscábamos queríamos encontrar qué es lo que le engancha al usuario cuando participa en este tipo de, de plataformas. También muchas fichas, muchos materiales uh, visuales que facilitan hacer buenas preguntas, que también ha sido un tema que se ha ido, uh, que se ha, que se ha ido abordando durante toda, toda la, la ConsulCon, ¿no? cómo hacemos las buenas preguntas para que los debates sean de calidad, para que no se um, digamos, corte la participación, para que pienses desde otro punto de vista, por eso son tan, tan importantes estos procesos de co-creación y tener elementos visuales, ejercicios, dinámicas que diviertan y abran, abran la perspectiva ¿no? de, de, las, de las personas. ¿no? Eh, algunas claves, ¿no? eh, pues que en el dashboard de propuestas sea fácil de comprensión, que tengan un, unas reglas muy fáciles, muy sencillas, que se entiendan sin muchísima explicación, que la duración y los objetivos siempre sean visibles, que haya un escalonado de las metas. ¿no? O sea, hemos faseado los, los, los, la, la, gran, la gran meta de 27.000 apoyos en pequeñas metas para que sea viable para, para el usuario, para que no sea un, un, un terror ver esa, esa, esa meta final. ¿no? Eh, y las, las hemos faseado según el criterio de apoyos y de tiempo, que luego explicaré. Básicamente, con este escalonado de metas, la, los usuarios van consiguiendo recursos, van consiguiendo consejos de, de difusión o acciones de difusión recomendadas y una comunicación y un feedback de la plataforma, que es algo que también le falta bastante a Consul, en, en mi opinión, para continuar uh, difundiendo, continuar enganchado a la dinámica de dar a conocer la propuesta e incluir a más personas en el proceso, ¿no? Eso es un ejemplo, son, son metas que, que probamos en los talleres de cocreación para encontrar esos mensajes, esos recursos que podrían ser interesantes eh, incorporar más tarde en, en la plataforma. ¿no? Decide Corner, un Speaker Corner, una gestión de espacios públicos del Ayuntamiento de Madrid, podría ser un recurso fantástico para dinamizar a las comunidades eh, en la ciudad ¿no? de una manera coordinada un landing, por ejemplo, un espacio mucho más grande con más visual para poder tener cierta autonomía de difusión con, ese, con, esa, con esa página específica de propuesta ciudadana, etc. ¿no? Y llegamos al dashboard. ¿no? Entonces ahora lo que tenemos esto es una propuesta ciudadana, eh, veis en la parte superior eh, de mi izquierda un botón que, en el que accedes al panel de control. Aquí llegas al, al, al, a la página de progreso, donde tienes, eh, los, gráficos sobre, um, al, donde tienes los gráficos de apoyos, tienes, mm, des, mm, se describen las acciones que vas realizando, el progreso acumulado, tu progreso ideal, y se va comparando entre lo que estás obteniendo y lo que otras propuestas exitosas han conseguido y en qué momento estaban de apoyos ese mismo día que estás tú. ¿no? Básicamente es dar digamos, el poder a los usuarios de manejar mejor su campaña de, de, de difusión, la creación de, de, de comunidad alrededor de la, de la plataforma y dar valor a todo ese viaje, todo ese proceso de difusión, ¿no? con una ayuda constante, con un llamamiento a la difusión, con incentivos y recompensas y, y logros en metas cortas, ya que 12 meses es, es mucho tiempo para mate, mantener la motivación del usuario en la difusión de su propuesta. ¿no? Aquí vemos otro, otro momento, otros, otro espacio dentro de, de la página de Progreso, del dashboard de, de propuestas, todas las metas que se van destapando según consigues uh, llegar a, a los recursos. ¿no? Tenemos acciones que son una funcionalidad muy ágil que ahora mismo son consejos de difusión que se van destapando según pasan los días. Uh, sobre todo tenemos, hemos, hemos preparado copies de estos, de estos consejos de difusión tanto para el momento de pre-campaña como para el momento, para el momento en el que ya está la propuesta publicada y ya está recogiendo apoyos. Y esto también es un desarrollo que hemos hecho muy conscientes, eh, porque la, el momento de eh, digamos, generar comunidad no es en el inicio de la, de la campaña, cuando ya la propuesta está uh, activa, está visible, sino bastante antes ¿no? y por eso ahora en, en, en, en Cónsul las propuestas ciudadanas pueden guardarse en un estado de borrador ¿no? que también, y en ese estado de borrador se podrán preparar, se podrán generar encuestas para conseguir más soporte, más colaboraciones y enriquecer uh, las propuestas en los momentos anteriores de, de la campaña. Aquí tenemos eh, la parte de acciones recomendadas que el usuario puede ir realizando. Um, hay muchos ejemplos de, de acciones que, que estamos proponiendo, es que se van a incorporar en el dashboard uh, ciudadano, uh, de propuestas ciudadanas, y ejemplos de recursos también. ¿Mm? A ver si... ¿Mm? O sea, que hay... Ahí estamos, que tarda en, en actualizarse la, la diapositiva. Eh, ¿Cómo? Ah, ¿Se me han pasado? ¿Cómo? Se han pasado como tres a la vez. Bueno, como emails maquetados que el usuario puede descargar directamente de la plataforma o un kit de redes sociales para que puedan incorporar eh, directamente en sus perfiles de, de usuario o Uh, un póster que habéis visto antes eh, en A4 que puedes descargar, que directamente chupa de los uh, datos que tienes en tu propuesta y facilita mucho la vida a los, uh, a los autores de las propuestas para empezar a aprovechar ese día de, de, de, de, de ese primer día en la que publica su propuesta ciudadana y que además está en la portada de Decide Madrid. Con lo cual, es, estratégicamente es muy importante que ese primer día los usuarios estén preparados para difundir con todos estos recursos y muchas ideas de, de difusión. Sí, Esto lo hemos visto, es el cartel. Aquí tenéis la parte de recursos disponibles, tarjetas que se van apareciendo, en color verde las que ya están activas, que se pueden utilizar, en color salmón las que están por desbloquearse según eh, se lleguen a... Uh, apoyos a, una serie de, a una meta de apoyos o a un, a un día determinado dentro de la campaña. Eh, tenemos además uh, mucha flexibilidad para editar estos, uh, esas tarjetas, estos recursos nuevos. Hay un, hay un tipo de, de recurso que se solicita al, al administrador, son ese tipo de recursos que pueden ser premium y que pueden, pueden ser, digamos, se tienen que gestionar por algún administrador porque el ayuntamiento pues, a lo mejor tiene que destinar un pequeño presupuesto, puede ser pues, yo sé, pagar un, un anuncio en Facebook a, a la meta de 14.000 apoyos o, o por, por ejemplo un mailing masivo a toda la comunidad de Decide Madrid y esto significa una gestión extra, entonces se tiene que limitar, se tiene que gestionar y también hay toda esa, esa parte en el admin del dashboard de propuestas para que el, el administrador esté enterado cuando un usuario llega a tal meta y solicita, quiere, ese recurso. ¿no? Bien, uh, ¿qué, es, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Cuál, ¿Cuáles creemos que van a ser los resultados de, de este dashboard que se pondrá en marcha en enero? Más empoderamiento, más interés en aprender, eh, más satisfacción Um, en el usuario, porque palpa el, el progreso y crece, en principio, su motivación, más interacción, mucho más interacción con la plataforma y sus funcionalidades, generar comunidad, básico en la gamificación, y bueno, un, termemo, un termómetro donde mirarse, donde compararse con otras, con otras propuestas que también están activas. ¿no? O sea, empieza el juego, porque el dashboard, en realidad, eh, lo, lo, lo, lo más potente de, de este desarrollo es la mecánica, que está abierta a ampliarse en cualquier momento. Nosotros hemos trabajado con un conjunto de, de copies, de acciones de difusión, con algunos recursos hemos desarrollado, la encuesta, etcétera, Pero eh, se pueden ir sumando muchísimos recursos, muchísimos consejos, e ir activándolo, eh, cambiando las metas, probándolo con la comunidad, con, con, con diferentes propuestas... Porque la mecánica es totalmente programable, es totalmente customizable y adaptable a las necesidades de cada cónsul, en este caso. Eh, puede ser, tiene, el, tiene el, el potencial para convertirse en un banco de recursos para compartir, ¿no? cualquier cónsul podrá crear y configurar totalmente estos recursos, las acciones y los mensajes del dashboard de propuestas, de ciudadana, de propuestas ciudadanas y lo más importante, compartirlos con otros cónsuls y qué tal si pudiera pasar eso en la próxima Consulcon? Y con esto pues, lo voy a dejar. Muchas gracias. Y... Tenemos dos minutos para preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Hola. Eh, si lo he entendido bien, entiendo que esta funcionalidad está disponible solamente para los usuarios que han hecho una propuesta. ¿no? Sí. O sea, es un dashboard de control de tu propuesta de cómo evoluciona. ¿no? Exacto. No, ese seguimiento no lo hace un para usuario. Para presupuestos, no. En principio, no. Eh... Tiene el potencial para poder aplicarse también a presupuestos, obviamente, pero en estos momentos este desarrollo se hizo enfocado en las propuestas ciudadanas, que es lo que nos pareció que necesitaban más engagement. Bueno, pues si no hay más preguntas, eh, Susana va a estar por aquí, cualquier cosa que se os ocurra le podéis preguntar y vamos a pasar ya... Gracias, Susana. Un aplauso, por favor.